Ya, nos están escribiendo, nos saludan que están viendo el programa eh, desde Samaná. ¡Ajo! Eh, ¡Wow! Eh, la península. Queremos que... vayan bueno, un pacadito, por favor, si vayan un pacadito. Ah, oh eh, yes. yes. no, ¡Ay, no, sí. no le comprometas, ¿sí? Tengo, me, me, sí, saludos a la dice Me dicen que quieren boletas, pero que es de Samaná. Bueno, vuelvo sí, y digo... Si se la ganan, que bueno, vengan. Sí, pero vuelvo y digo, las boletas son para los colegios hoy. Pero no, el que dé op una opinión, ¿no es? Tendrán que, oh, dice que tendrán que pagar el pasaje. ¿Tú lo quieres pagar? ¿De bueno, qué? Para que venga a buscar la boleta. ¿Por qué a dónde? Lo buscamos, ¿De lo buscamos, buscamos, el motor. Es el, nacimiento? ¿En el, motor? ¿Oh, oh. el motor. Ah, no, hay lluvia casi. Yo lluvia, lluvia <risa> vi el cielo amenazando. Saludos a nosotros desde Samaná. Ok, aquí comienzan a escribir. Y con gracias, gracias por el renacimiento Comienzan a la gente a escribir. Oye, viernes de beso, vamos a leer su mensaje. ¿Qué colegio estaba encendido? ¿Qué colegio hace mejor coro? Así que ya ustedes saben. Bueno, vamos con la primera información. Un amigo mío hizo una publicación en su cuenta de Facebook donde él expresaba que hay personas que están mandando, enviando mensajes a las personas eh, sobre que tengo tu número o mándame una remesa o eso. Y ya se está haciendo como muy popular. Últimamente había varias denuncias que había pasado pero se está haciendo sumamente popular. Ayer, nuestro compañero Vladimir, eh, Vladimir Paula entrevistó a una mujer, una, una, una señora que eh, no quiso revelar su identidad. Ella dice que a ella le estafaron con 15 mil pesos por WhatsApp. Anda. Oh. Vamos a ver el video, vamos a ver el video de, de esta situación. persona que pasó por esta situación, pero que yo voy a explicar que Últimamente se está haciendo como muy de moda eso. sabe Estafar por vía de WhatsApp y por sí y, pero ya la gente tiene que por tener... Facebook. Ahí está la muchacha. Vamos a vamos a escuchar. No, que la agregara WhatsApp. Una prima tuya. Una prima mía. Entonces, yo la agregué. Bueno, yo la agregué, que le tiré por WhatsApp. Incluso el número ya estaba registrado en el teléfono mío. Porque ese teléfono había regalado a una tía mía. Y yo lo había y pues hablamos. Y yo le dije, dígame y yo necesito un favor tuyo y yo le dije dígame, no puedes recibir tres cajas y una barrica que yo puse que yo voy el martes de sorpresa y... y mandé tres cajas y no quiero mandarla para el barrio y yo le dije que sí que no había problema que yo lo recibía y después me dijo como que si yo le podía pagar una factura y yo le dije que me diera yo dije sí de cuánto ella me dijo mil pesos, eran mil 15.998. ¿Todo eso fue vía WhatsApp? Vía WhatsApp, ¿Entonces? Sí. No, pues yo hablo con mi esposo, le digo al esposo mío que sí, que me desprestaba el dinero. Él me dice que sí, yo le digo a ella que sí, que que yo lo consigue el dinero. Entonces ella me dice, ella, después, ella me dijo, tiene que depositármelo Le voy a mandar el número de la agencia.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 ¿Y de depositaste el dinero? 15, ¿Cuánto? Eh, 15.998. ¿Qué pasó en lo delante, entonces, luego? Nada, yo me he quedado esperando la caja que llegaron. Ellos... Entonces, ¿qué pasa? A mí, ya en mi propio Facebook, hay personas que me han escrito, tengo varios mensajes de amigos que me encuentro raro, que nunca me han dicho, mira, Nancy, dame, préstame algo o algo así. Me han escrito y me han pedido dinero, ni siquiera me, o sea, me dicen bien que, de qué es la situación. ¿Tú entiendes? Entonces, no? mi dinero. Hay personas... ¿Qué pasa? No, yo descubro de una vez eso cuando... No, entonces ¿qué pasa? Hay personas que es, sigue pasando... Hoy mismo me, una punchicha me habló René. Y me dijo, oh, oh, sin yo nunca hablar con esa persona, dije claro. que le ponga 150 de una recaga. Pues yo nunca. Caramba. Pero ¿qué es lo que pasa mira, con mira, eso? Una muchacha. Se rumora, se mira, rumora. Mira, la muchacha. Se rumora que eso es que hay presos, sabes Personas que están presas, que están hackeando Facebook y están diciéndole, cuando le hackean la cuenta, por ejemplo Reniel que yo tenemos una mitad de no, hace yo muchos he preocupado años. preocupado por la cuenta mía también. Cuando hackean el Facebook de Reniel lo que hacen es que me mandan a mí un mensaje diciéndome, óyeme, Genomán, por favor, envíame, eh, escríbeme por WhatsApp. Primero empiezan así, escríbeme por WhatsApp. Y luego que, te, que tú le escribes por WhatsApp, esa persona te dice por WhatsApp, mira, viejo, eh, yo estoy en Nueva York, voy a mandar tal cosa mándamele un dinero a fulana. Oye, ¿cómo es? Entonces, ese robo, esa estafa que está pasando en Facebook mucho, últimamente, que la estoy viendo mucho, o porque ya a mí me han mandado más de cuatro mensajes, o sea, y hay muchísimas personas que le han mandado más mensajes. Y, por ejemplo, para nuestro amigo Cesarito, cuarto. Sí, sí, el cuarto. Me acuerdo. El cuarto le, le hackearon su cuenta y tuvo que hacer otro Facebook nuevo. Y cada cuarto, cuando me escribió, me dijo: Mira, Génesis, mándame un dinero. Yo me encuentro raro porque el cuarto no tiene esa confianza conmigo. Y pasó eso, o sea, le hackearon su cuenta. Entonces, están hackeando Instagram. Y estás hackeando números. A veces ponen fotos de otra persona y esa persona, tú crees que es la persona que te está pidiendo, o sea, que es Renier, ¿verdad? Por, por un ejemplo. Pero que no es Renier que te está pidiendo. Y hay que tener cuenta, por ejemplo, en mi caso, a mí hubo alguien que me dijo que, que, que, que, que qué pasaba con, con mi Facebook. Yo le dije qué pasaba de qué, porque yo entraba y no veía ningún problema. Claro, cuando suelo entrar, y era que había pornografía, cuando yo entraba yo no veía nada oh, por otra, persona. Entonces, otra persona. Otra persona cuando entraba veía muchísimas cosas bueno. raras. Pero yo no sí, podía verlo. La, están, Mi, mira, <risa> eh, un, un amigo mío se llama Gregorio Sosa, eh, del de San Pedro. Eh. Eh, él está en Panamá, es una persona muy amable, un tipo chévere, que usted lo ve y comparte con él, un tipo bien. Me escribe, eh, y dice: es Hijo mío, escribe por WhatsApp, esa misma cosa. Como él cambia tanto de número allá en, en Panamá, yo voy y le tiro. Mire, tengo un problemita, como él tiene sus padres aquí. Y nosotros siempre vamos, los muchachos, porque es un, como un coro, como ustedes y Anthony uh -huh. y Elise. Un coro así, ¿qué pasa? Que yo me preocupo, me dice que necesito que me deposite esto porque yo voy para allá. Pero a yo y muy pobre, no pudieron ellos como lo, localizable <risa> no no porque el tipo es tan heavy que yo pensé en un momento no iba a ser si hubiera tenido los medios lo hago sí, no ¿sí? si hubiera tenido dinero lo eh, hago lo hago y no no te no ya, de no, de no. Un no empresario neto no bueno, no, esto, no eso no va no, no para nada hermano tranquilo <risa> eh, eh, te hay te muchas guiate, personas eh, hay muchas personas que lo estudian porque porque, no, porque son ya... personas clave son gente clave que porque mira esa señora le tiró una, una una persona de Estados Unidos. ¿Tú me, Oye, tú me puedes recibir dos cajas, Eso es para que tú vayas blandando. <risa> sí. ¿Entiendes? Y luego. Claro. Ay, y luego, oh, oh, mira, los ya está haciendo cocote. Yo no la culpo a ella, porque no, ella claro está haciendo que no. cocote que tú vas recibiendo no, cajas, Hay que cuidar y, y, Le voy a decir una cosa. La eh, eh, están, pues, ella se comunicó con, con alguien del canal. por eso como quería como borrar el video. Ya es difícil borrar el video, porque el video ya se viralizó y ya está en, en remolache. Entonces, cuando ya tú llegas a a nivel nacional, es muy difícil quitarlo. Bueno. Entonces, ¿Y por qué ella no sale? Sí, ella parece que, no sé, la gente la identificó a ella y ella dice que supuestamente se denuncia que supuestamente le están haciendo acoso. Señores, es, no es fácil. Eh, bueno. O sea, la situación que una persona pasa en eso no es porque ella sea la más ignorante. A cualquiera o sea, le puede pasar. Hola, no, no, no, no. Es que eso lo puede pasar a cualquiera porque, lamentablemente, en este caso. Eh, se está engañando personas utilizando Facebook válidos. Porque, por ejemplo, Beyaniri me habla y ella me dice a mí, Genesis, escríbame por WhatsApp por este número. Yo voy en un ejemplo un y yo lo voy a escribir. ¿Te entiende? Pero ya yo me he dado cuenta que como es el mismo patrón, cuando una persona me habla a mí por Facebook y me dice, mira, escríbeme por WhatsApp, y yo, no le voy a, yo no le voy a responder. Entonces, las la autoridades también tienen que tomar en cuenta eh, eh, lo que está pasando, si es eso si es cierto que son en las cárceles que están haciendo eso, esos planes, o sea, es, esas esa cosas que están haciendo, a través de la cárcel tiene la Procuraduría a buscar la solución de ver cómo es que esa gente se está conectando a través de cuentas, hackeando Facebook para poder robarle dinero a las personas. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Hola, Villaniris que está con nosotros de una vez informado. Llegó. Vez, llegó. A Buenas las, tardes chicos, viernes, tarde. fin de semana, gracias <ríe> Néstor, también te quiero, pero cabe destacar señores que lógicamente es una verdad todo lo que está pasando, debemos de cuidarnos, ya esto es de mucho tiempo que está sucediendo y cabe resaltar esta parte, no es porque seamos más sabios ni menos ignorantes, sino más bien eh, esta persona como que saben jugar con la psicología de las personas sí, sí, en un momento así, dado es y hay que, hay que estar con alguien al lado y comentarle siempre cosas como estas, no actuar y ejecutar inmediatamente porque ahí es que está el error, cuando no comentamos, cuando uh -huh. no le pedimos opinión a otra persona. Y han sido y muchas confirma, personas. Y confirmar, si tú sabes que tú tienes el número de esa persona, llámale el número viejo. Venga, antes de tú seguir viendo, Neto, una vez tú me contaste que la mamá tuya pasó por una situación difícil. Ay, pero lo de mami fue una cosa increíble. Eso cuando en la table y los Blackberry y la uh -huh. cosa, llamando claro. Doña, usted ha ganado 80 mil pesos. Ay, ay, ay. <risa> eso fue todo el mundo que salió. 80 mil pesos, una bol, que sé yo qué, y uno, pero para usted pasar a recoger eso, tiene que uh, depositar. No, no, no, no. Una eh, cinco recargas de a 100, inmediatamente en esos tiempos estaba todo el mundo análogo. Cuando esa mujer me dice, ¡ay, salió loco! 80 mil pesos, <risa> ella le iba a poner para que hermano, y Luisito, el pingüino, la frenamos, espérate, vamos a esperar que llamen. Cuando llamamos, era, hablaban mejor. Que, que la compañía, y hacía su pausa y, y que otra gente hablando, una cosa bien trabajada, y después cuando ya él se estaba como sí, desesperando. es el mismo modo, modo en operando, porque tú sabes qué es lo que pasa con esto. La cárcel, señores, es más costosa que hasta que estar afuera, porque la gente allí, no todo el mundo tiene facilidades de trabajar y no todo el mundo quiere trabajar. Pero quiere tener dinero, quiere tener ropa buena, quiere tener eh, tenis de marca, gorras uh -huh. de marca. Y cabe destacar esta parte, que para conseguir todo eso, hay que tener dinero. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es que una persona estando encarcelada tiene acceso a teléfonos? Sí, a internet. A sí, internet. internet. O sea, esto es un modo de operando con alguien afuera, lógicamente. Tiene que ser así. Porque esa persona tiene que retirar el dinero, ¿verdad? Sí, Digo tiene yo. Una, una tiene una cuenta de banco y todo eso. Tú sabes, entonces, lamentablemente, eh, Atención la sigo diciendo, estamos huérfanos de autoridad autoridades hace muchísimo tiempo, lo que pasa es que no nos queremos dar cuenta porque nos mantienen con el temita de que le quitaron la bandera, eh, le quitaron el escudo y ahí estamos durmiendo, todavía estamos envueltos en ese, ese círculo de nacionalismo, queriendo... Querer el escudo, que no lo quite, pero el Estado no ha dicho nada de eso. Igual que como no ha dicho nada de Odebrecht y muchas cosas más. Ojalá y Leonel hable y diga algo a ver si Danilo reacciona.